Senador Martínez. Gracias, señor presidente. Senadora Rodríguez, la situación de precariedad y de falta de cobertura social de las y los autónomos no es algo nuevo, es algo que viene de lejos que se viene arrastrando desde hace años, no ha aparecido de modo repentino a raíz del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidas Podemos. Es algo de lo que ustedes deberían hacerse responsables, porque han gobernado este país los últimos seis años. Actualmente, de los tres millones de autónomos, algo más de tres millones de autónomos que hay en España, muchas gracias, el 85% cotiza por la base mínima. 900.000 ganan menos de 1.000 euros al mes y, según los datos de Eurostat, la tasa de pobreza entre los autónomos dobla a la de los trabajadores del régimen común, un 23%. ¿Qué responsabilidad asume el Partido Popular con estos datos? ¿Qué responsabilidad asumen ustedes en esta, en esta situación? Ninguna. El Partido Popular y Ciudadanos no abordaron los principales problemas de los autónomos, ni siquiera a través de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017. No abordaron los principales retos de los autónomos y no solo, ello, no solo eso, sino que además elevaron por seis veces las bases de cotización de los autónomos en cinco años. Seis veces en cinco años. ¿Y ustedes estaban hablando ahora de que nosotros vamos a hacerlo? No, no, no. Lo hicieron ustedes. Y junto con sus aliados de Ciudadanos. La posición de Unidos Podemos es que es necesaria una reforma del RETA que se ha mostrado ineficaz, al menos en dos sentidos. El primero, garantizar un grado de, protec de protección social de los autónomos que sea equivalente al del régimen general. Y el segundo, garantizar la proporcionalidad entre lo que se ingresa a final de mes y lo que se cotiza a la Seguridad Social. ¿Y qué dice ese respecto del acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno y Unidas Podemos? Vamos a verlo, vamos a leerlo literalmente. 5.1. Reformar dentro del 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja. ¿Acaso se habla de algún aumento de la base de cotización? No, ¿verdad? No se hace. bien Además, el acuerdo incluye un punto también para hacer frente al fenómeno de los falsos autónomos sobre los que el Partido Popular y Ciudadanos no han hecho absolutamente nada en estos años. No han hecho nada. Y según los datos disponibles, los falsos autónomos podrían contarse entre 100.000, 165.000 o incluso 210.000. Nosotros hemos tenido una posición diáfana y hemos emplazado al Gobierno a que también la tenga. Aumento de la protección social, progresividad y reducción de las cuotas a aquellos que menos ganan. Ahora bien, si esto queda perfectamente claro, ¿por qué acuden hoy con esta moción? Pues Porque ustedes tratan de sacar rédito político utilizando a las y a los autónomos, tratan de promover el miedo y de generar dudas. Y usted lo ha dicho en su primera intervención, el trasfondo político de todo esto es su rechazo a la subida del salario mínimo interprofesional. Desde hace unas semanas han intentado contraponer la subida del SMI a la mejora del régimen de cotización de los autónomos, a pesar de que la Ley General de la Seguridad Social prevé la posibilidad de que la subida del SMI no afecte a las bases de cotización, a pesar de que tanto nosotros como el Gobierno hemos, hemos asumido el compromiso de que no afecte a las bases de cotización, pero de un modo absolutamente miserable ustedes han tratado de enfrentar a los trabajadores que solo cobran el SMI con los autónomos precarios que se hayan absolutamente desprotegidos. Es la misma táctica de siempre. Tratan de enfrentar a los de abajo para restringir los derechos de todas y todos. Pues, señora Rodríguez, no lo van a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias.